Mientras te escribo más siento que te conozco, porque te pienso y siento que esto es peligroso, porque la vida es así, porque la vida es así, a veces te quiero aquí, pero algún día estarás. Los días son rojos y no estás conmigo, porque como amigos te pienso y decido que la vida es una y el juego contigo remoja las dunas por tus asesinos, mi boca ha caído, un hizo contigo de tu inteligencia con esas palabras. Hola, ¿ustedes tenemos una mesa para dos convistas para el amor? Sí, tenemos una mesa disponible. ¿Cuál es su nombre? Natalia Tu serás mi skinny girl, yo te compro de chanel Tu vainilla voy a oler en Brasil por el hotel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 Si no estás conmigo, mira cómo camina, parece muñequita, levanta la carita, sabes cómo me cita. Al chile si sí me anima, que le pida una cita. Va a ver dónde termina esa blusa rosita. Será mi bailarina, pero es ante las finas. Es toma por latina, que baña la latina. Mis ojitos de china, yo sé que algo le pica. Yo le quito la espina, diga dónde se ubica.